Tranquemos. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien. Te estamos extrañando desde hace mucho rato. Ya, un mes completico. Un mes completico sin esta mujer en Academia de Subseguros, pero hoy, precisamente, es nuevamente bienvenida y en el marco, precisamente, como está nuestra imagen de atrás, todavía en el mes o la celebración del mes de la mujer, muy ¿cierto? Bien. No nos quedamos solamente en el día, sino que hacemos y rendimos un sentido homenaje a todas estas bellas mujeres. Y talentosas mujeres que nos eh, acompañan día a día en todas nuestras agencias, las corredorías y bueno, todas las empresas. Sí, pues ya prácticamente despidiendo el mes de la mujer. pues sea, atrás de la imagen es como él, él menciona eso: en, en despedirnos ya del mes de la mujer. Y pues ya entonces empezar con toda abril, porque ya prácticamente acabamos marzo. Estamos, y pues para los países que aplica, en este caso Colombia, ¿cierto? De donde estamos transmitiendo desde el corazón del eje cafetero, del centro del eje cafetero colombiano, desde aquí en de la ciudad de Pereira, en Colombia, pues aplica una mini semana de vacaciones para la próxima semana que es... Semana Santa. Semana Santa ¿cierto? De vacaciones, de rezar mucho, de estar en familia, de compartir, y de, digamos que todas las personas que... Eh, que así lo practican, pues digamos que de reafirmar su fe, ¿cierto? Pues buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Academias of Seguros. Hoy es nuevamente jueves, como acostumbramos los jueves a las 4 de la tarde, aquí estamos, un par de minuticos retrasados, tuvimos un, un tema técnico, pero ya aquí estamos, hoy es jueves 22 de marzo, estamos 22 de marzo. a 8 días de un evento Magnífico para mí, porque cumplo años. <risa> Mentira, no, estamos a 8 o 9 días básicamente de que se acabe el mes y esperamos que realmente vayan con toda, con toda, con toda, con toda. Laura, qué bueno que estés aquí nuevamente. Muchas gracias. A la gente que se está conectando, ahí está Andrea López, Rolando Garita, Jorge Iván León, Luisa. ¿Lisa? Perfecto. Listo, no, un saludo muy grande. Hoy vamos... A tener un tema muy, creo que es muy interesante, Ajá. pues vamos a hacer un caso y vamos a abordar todos los módulos de subseguros teniendo pues un caso real de una póliza. Así es. Entonces vamos a ver todo lo que es clientes, cartera, cómo crear un ramo, cómo crear una aseguradora, entonces para que todos estén muy pendientes, si pueden hacer el ejercicio a medida que nosotros lo vamos haciendo me parecería mejor. Entonces, que a la mano tengan una póliza y vamos a empezar. La idea, sí, la idea es esa. La idea es que vamos a hacer, en conjunto con, con, con Laura Acevedo, eh, vamos a hacer el paso a paso de un caso real, ¿cierto? Un caso real que ya tenemos sí. preparado para ustedes y que, sobre todo, ustedes puedan ir siguiendo, así como, los, digamos que, eh, repetir después de lo que yo digo, básicamente, repetir las acciones allá en sus, en sus oficinas, ¿cierto? Entonces, Vamos a hacer un caso, vamos a preparar por aquí entonces un momento nuestro caso real. Estamos abriendo entonces en este momento app.sofseguros.com o por www.sofseguros.com está en la pestaña de loguearse. Pueden abrir por allí y pueden ver todo lo que estamos haciendo. Entonces en este momento regálenos un par de segunditos. Y vamos a abrir entonces eh, pues nuestro ejemplo de la vida real. En este momento vamos entonces a compartir nuestra pantalla. No sé si necesitas mostrar este primero. Sí, me parece ¿Sí? bien que mostremos. Está eso. bien, perfecto. Entonces vamos a hacer aquí y yo creo que ahí ya tenemos la pantalla compartida. Listo. Perfecto. Muy atentos entonces. Bueno, vamos a empezar entonces, es un caso real, o sea, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a crear un cliente, vamos a crear una aseguradora, un ramo, que es como todo el proceso normal que se hace al momento de, de ingresar a Subseguros por primera vez. Entonces aquí les estoy compartiendo la pantalla, donde ustedes pueden ver todo lo que vamos a tener, que es cartera, conciliación de comisiones, renovación y producción nueva. ¿Listo? que Es como toda la información que arroja Subseguros. Y aquí ya tenemos nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos en el ejemplo? Tenemos una carátula donde el cliente es Andrés Felipe Toro. Entonces, vamos a crear primero, vamos a crear a Andrés como cliente. Entonces, vamos a ingresar a Subseguros. Entonces, tenemos aquí el usuario. Entonces, tenemos el usuario. Y la contraseña. Aprovecho en este momento que estamos entrando con nuestro usuario y contraseña para saludar entonces al señor Jaime rivero Fazler, desde Quito, Ecuador, Fazler de Autoseguro. Qué bueno que estén allí conectados. Hay gente de Colombia, gente de México, gente de Panamá, gente de Centroamérica, ¿cierto? Así que bienvenidos a todos nuestros amigos y a la comunidad de Academia Surseguros. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy atentos a esto, tomen notas, si tienen una póliza en este momento ahí física, que la puedan de una vez ingresar, me parecería mejor, porque ahí harían todo el, el ejercicio. Listo, vamos a ingresar a clientes. Listo, aquí ya estamos entonces en clientes. Y vamos a crear a, a Felipe. ¿Cierto? Que es el cliente que tenemos en la póliza. Entonces acá vamos a ingresar el nombre. Entonces acá ingresamos los nombres. Siempre va a quedar por defecto en, en, en mayúscula. ¿Listo? Por orden, por... Porque la plataforma visualmente sea bonita. Listo. Acá vamos a ingresar el número, el, perdón, el tipo de documento, el número de documento, fecha de expedición de, del documento. Vamos a ponerle por acá. Ajá, ahí está bien. Pongámosle por acá. Listo. No soy tan viejo, pero sí, digamos que así. <ríe> Género, entonces vamos a ponerle masculino, la fecha de nacimiento, que es el 31 de... De marzo. Vámonos por acá. 31 de marzo. Y acá vamos a poner el estrato. Aquí tenemos entonces: autoriza tratamiento de datos, sí o no, ¿cierto? Entonces, si el, si el cliente autoriza el tratamiento de datos, acá vamos a tener toda la información. Aquí tenemos las categorías que son por medio de las cuales yo puedo clasificar mi cliente. Y aquí tenemos entonces el departamento y la ciudad, ¿cierto? Entonces acá me da lista de departamentos y el listado de ciudades. Y las elijo, coloco la dirección... En este caso nos pregunta Jaime Vivero qué es el estrato. Digamos que para el caso de Colombia eh, funciona un tema como el estrato so socioeconómico, el nivel socioeconómico que se clasifica eh, pues en una, según una numeración, Jaime. Sí, vez más que todo para, para Colombia. Para Colombia dice es el estrato socioeconómico. Aquí tenemos entonces el IMEI, recuerden ingresar muy bien el IMEI. La plataforma identifica de pronto si dentro del email hay una coma o hay de pronto un signo que no, que no se acepta. Listo, acá entonces tengo el email. Acá tengo la ocupación. Miren que aquí tengo el listado de, de ocupaciones. Y acá tengo la empresa. Entonces si la empresa está creada como cliente la puedo buscar acá. Si no, entonces puedo poner el nombre. Y si no la tengo creada, le digo otro. Y acá la pongo el nombre. Para no tenerla pues que ir a, a crear. Y acá tenemos entonces toda la información del CRM. Entonces acá tenemos el estado civil. Eh, tenemos ingresos mensuales. Entonces estado civil. Ingresos mensuales, el patrimonio, acá podemos tener la información de si el cliente tiene casa o no tiene, entonces yo le voy a poner por ejemplo acá que tiene una casa, y acá si tiene hijos, si no tiene hijos, y si tiene vehículos. Si tiene vehículos yo puedo ingresar la placa, la fecha de vencimiento del SOAT, la fecha de pago de impuestos, y la fecha de vencimiento de la tecnomecánica. Acá yo puedo ver si quiero que al cliente le lleguen los correos de alerta, y los mensajes de texto de alerta que envía la plataforma en caso de que la póliza se vaya a vencer o que tenga de pronto un pago pendiente. Entonces, a lo, que se, a lo que hace relación al asistente virtual. Y aquí pues ya tengo el usuario de ingreso. Entonces yo le puedo asignar un usuario a mi cliente para que él pueda ingresar a subseguros y pueda información de anexos, pólizas, eh, documentos digitales, de pronto pagos que tenga pendientes, los puede también ver ahí. Listo. desde acá ya le voy a guardar el cliente y ya lo vamos entonces a crear. Quiero que me cuenten cómo van ustedes con el ejercicio, si lo están haciendo, cómo les ha ido con el caso, si tienen dudas, vayanme contando todo. Así es. Ahí estamos pendientes entonces del chat para que nos pregunten dudas sobre el caso. Dudas sobre el caso, todo lo que estamos viendo acá. Listo, aquí ya entonces tengo creado mi cliente, ¿cierto? Luego vamos a ir entonces a configuración de la agencia, que es aquí en la pestaña más. En la pestaña más que encontramos todo lo que, es, todo lo que tiene que ver con la creación de pólizas, la creación de clientes, de los vendedores. Entonces voy a venir acá, configuración de la agencia. Y acá tengo en el listado vendedores, mensajeros, aseguradoras, ramos, estados de los siniestros, los usuarios que es donde ustedes tienen todo el panel de control de los usuarios, las sedes, la información de la agencia y los motivos de cancelación y no renovación vamos a empezar entonces por el vendedor, voy a mirar entonces qué vendedor tengo aquí asignado por aquí vamos entonces, entonces verificando acá. las preguntas voy a ver el caso listo Bueno, vamos a mirar entonces cómo, cómo están compuestos los formularios de los vendedores. Entonces vengo acá, quiero contarles que esta parte de los vendedores cambió toda la visualización. Entonces ya ustedes solamente con darle clic a nombre del vendedor pueden ver toda la información. Entonces ustedes aquí van a ver el nombre, la cédula, el teléfono del vendedor, el celular, el email, el tipo de persona, si es natural o jurídica. Si es agencia, en este caso también podemos ver el porcentaje de comisión, esa comisión puede ir calcula, calculada perdón, sobre la agencia o sobre la prima. Sobre la prima es, por ejemplo, yo tener un millón y mi vendedor se está ganando el 100%, pues se va a llevar todo el, el millón de pesos de la póliza. Pero si lo calculo sobre la agencia, si mi agencia se está ganando 500 mil en comisión, ese vendedor se va a llevar el 100% de esos 500 mil pesos. Aquí tenemos la retención, que es un impuesto que aplica en Colombia, que es retención de fuente, retención de ICA y el IVA. ¿Cierto? Son tres impuestos que tenemos para los vendedores. Entonces aquí ya creamos el vendedor. Cuando ya tenemos toda la información diligenciada, entonces le decimos guardar. Y ahí ya tenemos entonces creado el vendedor. Luego nos vamos a ir entonces nuevamente a la pestaña más y vamos a crear entonces el ramo, perdón, la aseguradora. Primero vamos a crear la aseguradora. Desde aquí le digo aseguradoras y le digo crear aseguradora. Desde aquí voy a ir a mi póliza. Y voy a mirar entonces qué aseguradora me están asignando. Entonces me dicen aseguradora, es aseguradora SA, ¿cierto? Entonces vengo acá y le coloco el nombre. Entonces le coloco aseguradora SA. El NID, le voy a poner aquí el NID a la aseguradora, muy importante que tengan toda la información. Esta información sale en las facturas, Listo, en todo lo que se genera de facturas. El email, la dirección, el teléfono y la cuenta bancaria de la aseguradora. Aquí vamos a dar clic en guardar. Listo, ya la tenemos creada. Bien, ¿cómo se ve todo y organizado cuando tenemos toda la información? Toda la información completa. Y aquí vamos a ir entonces al ramo. Ya creé la aseguradora. Y ahora voy a ir a crear el ramo. ¿Para qué? Para poder asignarle al ramo la aseguradora que acaba de crear. Entonces, el ramo lo creo desde acá. Acuérdense, pestaña más, configuración de agencia, ramos. ¿Listo? Y le vamos a dar clic en crear ramo. Vamos a crear entonces el ramo de automóviles. Entonces acá le colocamos autos, vehículos, es el ramo principal. Cuando ustedes ingresan a crear el ramo, ustedes van a encontrar esta lista, donde dice ramo. Esta lista es lo que agrupa los, los subramos, que son los que tenemos al lado derecho. Entonces voy a elegir el, el ramo principal, al cual pertenece autos, que es autos, vehículos. Y le voy a asignar el nombre que le da la aseguradora o que le dan ustedes a ese producto. Entonces acá le vamos a poner automóviles entonces acá venimos y le damos guardar y seguir editando ya el ramo está creado pero yo necesito asignarle la aseguradora entonces acá tengo aseguradora SA que fue la que acaba de crear y le voy a poner el porcentaje de comisión este porcentaje lo tengo acá entonces vemos aquí Entonces me dicen que el, el porcentaje de comisión para el ramo es del 12%, entonces acá lo voy a poner, porcentaje de comisión 12% y el porcentaje de IVA que es el que manejan en cada país, en el caso de Colombia es el 19%. Hay casos donde para, el, digamos para la póliza nueva aplica una comisión, pero en caso de una renovación la comisión puede cambiar. Para ese caso, entonces, tenemos este botón que tiene el, el signo más y puedo asignar otra comisión adicional a la que ya tengo. Entonces, por ejemplo, en caso de una renovación no va a ser el 12%, sino que va a ser el 10%, ¿cierto? Desde aquí ya tengo dos comisiones asignadas al mismo ramo. Le doy guardar y salir. Y aquí ya tengo entonces creado el ramo. Y aquí nos vamos a ir entonces a la póliza. ¿Cómo les pareció la, la creación del ramo? Cuéntenme si tienen dudas, ¿cómo les ha parecido hasta ahí el, el, el caso? Vamos a ir entonces a pólizas y ahora vamos a crear entonces la póliza que tenemos aquí en, en el una, caso. Hay una pregunta que está haciendo por aquí Andrea López y dice que me podrías decir cómo miro la póliza. ¿Cómo mira la póliza? Ajá. Pues en ese momento no la hemos creado. Entonces la vamos a crear y ya entonces de una miramos cómo, cómo mira la póliza. ¿Listo? ¿Cómo la pueden consultar? Ajá. Entonces aquí me voy a ir entonces a la póliza, que es esta que tengo acá. Entonces me dan este número de póliza. Aquí le voy a copiar. Entonces vamos a ir repasando. Primero recuerden que creamos el cliente seguido del cliente creamos aseguradoras perdón, vendedores, aseguradoras y ramos. y después nos dirigimos ya a crear la póliza entonces acá voy a poner el número de póliza aquí tengo varios estados en este caso la póliza está en estado vigente tengo entonces ya asignado la aseguradora porque fue esto va en orden alfabético entonces tengo la primera, la que acaba de crear, aseguradora DSA, y el ramo automóviles. Acá tengo entonces la fecha de expedición de la póliza, fecha de inicio y fecha de finalización. Tenemos el riesgo, en este caso es una placa, porque es una póliza de automóviles, entonces acá le voy a asignar la placa. Listo, Entonces voy a asignar la placa. Recuerden que la placa, perdón, que el riesgo es según el ramo, placa en autos, dirección en hogar, documento de identidad en vía, salud y en cumplimiento. Acá vamos a seleccionar el cliente que acabamos de crear, entonces en este caso va a ser Andrés. En caso de que los datos se actualicen, ustedes pueden dar clic aquí en editar cliente y actualizar los datos que de pronto hayan, hayan cambiado eso se hace de forma automática las categorías nos permiten clasificar la póliza yo recomiendo mucho crear dos categorías que es la categoría nueva y la categoría renovación para que ustedes con eso fácilmente identifiquen las pólizas que son de renovación y las pólizas que son nuevas aquí tenemos entonces información del tomador asegurado y beneficiario y aquí ya tenemos las observaciones internas que le hacemos a la póliza y las observaciones que van a ser externas, o sea que le van a salir al, al cliente en la remisión, cuando ya generemos la remisión. Acá tenemos entonces la información de prima. Entonces vamos a mirar cuánto es la prima que tenemos en el caso. Listo, entonces la prima es de 1.500.000 y tenemos 25.000 de gastos de expedición. Entonces acá vamos a poner el valor $1.50,0, que es la prima neta sin impuestos y 25.000 de gastos de expedición. Listo, entonces acá tenemos, miren que acá automáticamente me calcula el IVA según el porcentaje que yo designé en el, en el ramo y me calcula también automáticamente la comisión. Lo que yo les contaba ahorita, que es el caso de las dos comisiones, si en este caso esto fuera una renovación, yo acá le puedo asignar la otra comisión. Yo acá le asignaría entonces la otra comisión acaba entonces la participación, esta participación, les recomiendo que la, la den siempre en 100%. Y nos preguntan, aprovechando que estamos ahí, que, en que, de qué se tratan las categorías. Pues a qué se refieren las categorías más bien. Las categorías se refieren como a, las voy a explicar de esa manera, es como yo ponerle una etiqueta a la póliza. Entonces es como yo, eh, digamos, etiquetarle y decirle, eh, esta etiqueta va a ser nueva y esta va a ser renovación entonces yo a cada póliza le asigno la etiqueta que le pertenece entonces por ejemplo, esta póliza es nueva, esta póliza renovación y Subseguros me permite filtrar por esas categorías entonces al momento que yo quiera saber cuáles son todas mis pólizas nuevas y cuáles son todas mis pólizas de renovación pues fácilmente lo voy a poder filtrar y voy a poder ver esas pólizas con esa categoría de eso se trata acá entonces vamos a elegir el vendedor Aquí ya lo tenemos, tiene 100% de comisión. Acá me sale el valor de la retención. Me dice cómo lo voy a calcular sobre agencia sobre prima. Y acá ya me da el valor total de la comisión, que son 180 mil. Le damos guardar y listo, aquí ya nos queda asignado el vendedor. Vamos entonces a crear los pagos. Para crear los pagos, primero debo guardar la póliza. Entonces le voy a dar clic en guardar. Este es guardar y seguir editando. Para yo poder guardar los cambios para seguir en la póliza. Entonces acá me dice, aún no se ha creado el pago. ¿Desea crearlo? En este caso voy a crear un pago. Vamos a hacer un pago en, cinco, en cuatro cuotas. Resulta que en muchos casos la comisión la pagan en la primera cuota. ¿Cierto? En el caso pues de la financiación. Entonces yo ¿qué hago? Le digo acá, forma de pago financiado. Vamos a hacer entonces una póliza financiada. Medio de pago en efectivo, ¿cierto? Número de cuotas, vamos a ponerle 3. Número de pagaré, eso se los da el banco, la aseguradora. El banco, entonces vamos a ponerle Banco Colombia. Y el porcentaje de financiación, entonces yo acá le voy a poner. Porcentaje de financiación va a ser 1.5. Entonces, miren que acá me arroja el valor que, que, que vale la financiación, que son 22.500. Estos 22.500, al darle a guardar a la póliza, se van a incrementar en el valor total de la póliza, que es este de aquí. Entonces, aquí ya tiene sumado los 22.500 que nos arrojó en la financiación. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que en la primera cuota me quede todo el valor de la comisión, Voy a hacerlo por crear un pago, ¿cierto? Lo que pueden hacer para que no tengan que calcularlo ustedes es decirle a la plataforma, miren, quiero que me calcule tres cuotas. Entonces la plataforma les va a calcular cuánto vale cada cuota, incluyendo ya la, el valor de la financiación. Y le digo crear un pago, pongo aquí el valor de la cuota, y aquí ya me sale todo. Entonces voy a editar el valor de la comisión y le voy a poner el total. 180 de esta forma entonces, al momento que el cliente pague la primera cuota, me va a entrar toda la comisión a mí, a la agencia. Aquí asigno la fecha límite de pago, por defecto está el día de hoy, pero entonces yo la voy a poner, puede ser a un mes o a 15 días. Y aquí ya le doy guardar. En este caso pueden poner, eh, pueden cargar archivos y le pueden eh, hacer observaciones al pago. Le damos guardar. Les va a salir esta alerta que dice, los pagos creados a la póliza no coinciden con el valor total de la prima. ¿Esto por qué? Porque estoy creando un, un pago menor al valor de la prima. Pero le puedo dar continuar. Y seguir entonces a decirle crear varios pagos para crear ya las, las otras dos cuotas. eran tres cuotas. Entonces acá voy a crear las dos cuotas que me quedan faltando. Miren que el valor de la, de la cuota no cambia, pero el valor de la comisión me sale en cero, porque ya la tengo toda en el primer pago. Y aquí voy a poner entonces la fecha de la próxima cuota. Es va a ser el 12 de mayo y le doy guardar. Listo. Aquí ya tenemos entonces las tres cuotas, que estas tres cuotas ya están en cartera. O sea, ya en este momento, si yo me voy a cartera, voy a encontrar esos tres pagos. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Cuéntenme cómo les ha parecido todo el ejercicio. Así es, y las dudas, como nos están viendo en este momento, eh, las estamos también resolviendo con nuestro equipo de manera textual, así que cada una de sus inquietudes también se las estamos resolviendo en este momento de manera textual, así como lo hemos hecho aquí en vivo en esta sesión de Academia de Seguros. Listo. Resulta que yo para esta póliza tengo un anexo. ¿Qué son los anexos? Son modificaciones que yo le hago a la póliza. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una inclusión o, por ejemplo, eh, en este caso que es un auto, digamos que cambió los rines la persona y tiene ya rines de lujo. Entonces, esos rines los voy a asegurar y voy a crear un anexo para esa inclusión que se está haciendo, que es la de los rines. Entonces, tengo el anexo número 3987. ¿Cierto? Entonces vengo acá y le digo anexo 3987. pues espénme, miramos bien el valor de la prima. Entonces el valor de la prima es un negativo, es menos 150 mil. Y el pago pues va a ser eh, de contado. Entonces, yo acá que vengo acá y para crear un anexo le digo añadir anexo y le coloco el, el número del anexo, 3985. Aquí ya tengo la placa, que es la misma que tengo en, en la póliza. Aquí tengo la fecha de expedición, fecha de inicio y fecha de fin del anexo. El valor de la prima que me lo están dando en negativo son menos 150 mil. Esto puede pasar, este valor negativo lo pueden, lo pueden poner en el caso de que se haga un descuento en la póliza. Listo. Acá tengo los gastos de expedición, el IVA y el total, miren que me sale también en negativo. Entonces ya lo voy a crear, le voy a decir guardar. Recuerden que a los anexos le pueden hacer observaciones, agregar accesorios y cargar archivos digitales. Entonces acá le doy guardar. Y acá me pregunta la plataforma que si deseo crear el pago para el anexo. Le digo que sí. Entonces miren que acá ya tengo el pago, que son los menos 178.500 y menos 18.000 de comisión. Pongo la fecha de pago y le digo guardar. Entonces si vengo acá a información de pagos voy a encontrar los tres pagos que creé para la póliza más el pago del anexo, que es este que tengo acá. Miren que sale con el número del anexo, con la fecha que le asigné límite de pago y tiene un número de pago, que es el número 4. Listo. De aquí nos vamos a ir entonces a cartera, donde ya vamos a hacer el recaudo de los pagos. Vamos a hacer diferentes recaudos, uno en oficina, uno en aseguradora, para que los vayan conociendo todos. Aquí en acción ustedes pueden editar los anexos, eliminarlos, generar la remisión, cargar archivos y visualizar los archivos. En este caso yo le voy a generar la remisión a la póliza. Entonces para generarle le doy guardar, para que me guarde todos los cambios y me salgan en la remisión. Y le doy clic en el icono en el donde aparece la, la hojita de papel. Entonces le doy clic y me dice está seguro que desea generar la remisión. ¿En media hoja o bueno, en hoja entera? Entonces lo voy a dejar en media hoja. Y esta es la remisión. La remisión que contiene, o de qué se trata la remisión, es toda la información que yo le voy a dar al cliente sobre la póliza que está adquiriendo. Entonces yo le digo, mire, es la póliza que está adquiriendo es del ramo automóviles, este es el número de póliza, esta es la vigencia y la prima que tiene su póliza. La remisión llega con el logo de la agencia, con esto ustedes pueden hacer un posicionamiento de marca, porque pues ya el cliente no va a recordar la aseguradora más que todo, sino la, la agencia, ¿listo? Y aquí ya nos vamos entonces a carte. Listo, hasta ahí como vamos. ¿Qué comentarios han hecho? ¿Qué han dicho? Perfecto, y ahí estaba... Ana María, preguntando sobre el tema de los pagos, porque se deberían crear en, en la póliza y en, la, y en los anexos? Pero ya les sacamos de hacer la claridad eh, que se crea el, el pago en el anexo solo cuando es una inclusión o modificación en la póliza que res, resulta con valor adicional o una deducción que le llega como negativo también en la comisión de la agencia y del asesor. Exacto, ahí se deben crear así. Si no, siempre los pagos en la póliza. Sí, o sea, los pagos... Eh... Son diferentes formas de pago, uno que va a la póliza, otro que va al anexo. A veces los anexos son, son modificaciones que no tienen valores, entonces no se le crearía el pago. Pero hay modificaciones que sí requieren que, que tenga un pago creado la, el anexo y otro la póliza, porque son valores adicionales. Entonces, como les decía, vamos a ir entonces a cartera. Listo, vamos a ir entonces a cartera. Y vamos a hacer el recaudo del pago. Entonces acá voy a copiar el número de póliza para que me traiga los cuatro pagos que creamos. Entonces miren que acá me sale el pago del anexo. ¿Qué hace este pago del anexo? Reduce el valor de la póliza en cartera. Entonces miren que acá me está restando este valor del anexo al valor de los tres pagos que tengo de la póliza. Si yo recaudo este anexo con este pago automáticamente me va a reducir el valor del pago. Entonces, si lo selecciono los dos y vengo desde acciones globales y le digo recaudar en oficina, entonces acá lo voy a poner, forma de pago en efectivo, ¿cierto? Acordamos que era forma de pago en efectivo, número de transacción, esto es si ustedes manejan pues todos los, los códigos de la transacción y acá le damos guardar. El recibo puede salir original o en la misma hoja me puede salir el, ori el original y la copia. Entonces miren que acá los tenemos. El número de remisión es la 16. La 16, como la, la crea la póliza, aplica para los dos pagos. Tengo la póliza, acá tengo el número de póliza y como ese es el anexo, acá sale el número del anexo, el cliente, el ramo, la aseguradora y el valor. Restando estos dos valores, mire lo que me da. Ese sería el total recibido, porque le estoy haciendo el descuento al cliente de la, de la póliza. Listo, queda claro, está ahí este ejercicio, qué dudas tienen. Exacto, creo que ahí está. Ahí también le estamos respondiendo algunas inquietudes que, que ha generado Jaime Vivero desde Quito, Ecuador, y gracias por estar súper atentos ahí, al igual que Ana Roa y Rolando. Muchas gracias por estar ahí pendientes. Listo, acá entonces vamos a hacer otro tipo de recaudo. Este recaudo ya es un recaudo en la aseguradora. El recaudo en la oficina es cuando el cliente me lleva a mí el dinero a la oficina y yo le debo generar un recibo de caja como comprobante de pago. El que vamos a hacer en este momento es un recaudo en la aseguradora que es cuando el cliente paga directamente a la compañía. Entonces yo qué? vengo acá y le digo, recaudar en la aseguradora, valor a pagar, le digo recaudar todo, la fecha de recaudo es hoy, y el código de erradicación puede ser el número de pago que tiene el cliente o un consecutivo interno que yo le quiera dar a, a los pagos. Y acá le damos guardar. Aquí tenemos un botón que se llama marcar como pendiente de pagar por el cliente. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. Acá le damos entonces guardar. Y miren que automáticamente de aquí de por cobrar el pago pasó a comisiones por cobrar. ¿Qué quiere decir eso? que ya pague a la compañía y ya estoy pendiente de que la compañía me pague las comisiones a mí, a la agencia y en el caso del recaudo que hicimos en oficina entonces yo, el cliente me paga a mí tengo el dinero en la agencia pero necesito pagarle a la aseguradora entonces yo acá tengo todo el control de lo que yo le debo a la aseguradora que al momento que yo ya le vaya a pagar a la compañía puedo seleccionar los pagos que tengo ir a acciones globales y decirle recaudar en aseguradora. Código de erradicación, vamos a ponerle el número 2. Y acá me suma los dos valores que debo pagarle a la compañía y le doy guardar. Entonces miren que acá ya tengo los tres pagos. De los tres pagos que ya le hice a la compañía, tengo tres comisiones pendientes. ¿Cierto? Y aquí vamos a hacer entonces lo que les contaba ahorita que es un recaudo en la aseguradora, pero ¿qué pasa en este caso? Yo le pagué a la compañía, yo como agencia le pagué a la compañía, pero el cliente todavía no me ha pagado a mí. ¿Yo qué hago? Le pago a la compañía para que la comisión, eh, pues no se demore tanto la gestión en la comisión, sino que al pagarle a ella, pues rápido me va a llegar la comisión a la agencia. Y espero a que el cliente me pague a mí. Entonces le digo marcar como pendiente por pagar por el cliente y le doy guardar. Cuando se marca en amarillo es porque ya sabemos que el cliente nos debe, ¿cierto? Todavía no nos ha pagado. Y miren que el pago pasa automáticamente a comisiones por cobrar. Cuando el cliente ya me paga a mí, pues yo vengo y le digo acción, recaudar en oficina, recaudar todo y guardar. Genero el recibo y listo. Ya el cliente queda a algo conmigo. Y yo ya queda a salvo con la compañía. Y ya entonces, ¿qué estoy esperando? Que la compañía me pague estas comisiones. Acá tengo el total de comisiones que me debe la compañía, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las cuatro, las cuatro comisiones y le decimos acciones globales, marcar como comisionados. Acá hay dos pagos que no tienen comisión, porque son pagos que ya, como tenía el total de comisión en el primero, pues estos ya no van a tener comisión. Y esta es la comisión negativa del pago negativo que tenía en el anexo. Acá entonces le damos guardar, le decimos que sí queremos comisionar los pagos. Y listo, acá ya pasan a comisiones recibidas. ese es todo el proceso que debe realizar el pago. O sea, son cuatro procesos, por cobrar, por pagar a aseguradora y comisiones por cobrar. Luego hay un paso más que es el liquidar comisiones a los vendedores. Una vez la compañía me paga a mí las comisiones, yo debo liquidarle las comisiones a los vendedores. Entonces hay un módulo especial para eso. Voy a poner acá el número de póliza para que me filtre solamente esas comisiones que yo necesito. ¿Qué pasa aquí? Acá me dice cuánto es el valor del, de la comisión que yo le debo pagar al vendedor. Como el vendedor tiene el 100% de comisión, entonces acá me va a decir que le voy a pagar los 180 mil completos que entraron a la compañía. Como tiene un descuento de 18 mil pesos, entonces acá me hace la resta. Los 180 mil menos los 18 mil pesos que, que tenía la comisión del descuento. Los voy a seleccionar todos y le digo a acciones globales pagar comisiones al vendedor y acá le doy guardar aquí me va a generar el comprobante de egreso que es el que yo le entrego al vendedor como soporte que ya le pagué las comisiones y acá me sale entonces la comisión pagada al vendedor no tiene retenciones, no tiene IVA y no tiene RTICA. o sea no le hice ningún, ninguna clase de descuento de impuestos y acá ya me da el valor de la comisión total listo cada vez que yo necesite consultar ese comprobante, vengo a la opción pagados y le digo acción, imprimir comprobante. Y nuevamente me sale el comprobante. Ustedes en este modo lo pueden filtrar por aseguradora, por vendedores, por técnicos y por número de póliza. <coughs> Listo. Hasta ahí como vamos con el ejercicio. Espero que lo estén haciendo ustedes. Que lo hayan comprendido. Así es. <coughs> vamos entonces, como perdimos unos 10 minuticos al principio de, del ejercicio porque tenemos un problema con la conectividad, entonces vamos a extendernos hasta las 5 y 10 máximo, ¿cierto? Para que ustedes lo tengamos en cuenta, tanto nosotros como ustedes, en aras de respetar el tiempo que nos definimos. Listo. Listo, hasta aquí entonces realizamos... Todo el proceso que hace una póliza. O sea, cuando ustedes van a ingresar una póliza, lo primero que deben hacer es, vamos a hacer un recorder. primero crear el cliente, segundo crear el vendedor, luego creamos la aseguradora, creamos el ramo y finalmente creamos la póliza con los pagos, ¿cierto? El último paso que debe hacer es hacer el recaudo. Muy juiciosos con ese recaudo porque con eso ustedes se van a dar cuenta cuánto le den a ustedes, cuánto ustedes le den a la aseguradora, cuánto les den en comisiones y cuánto ustedes deben pagar al vendedor. Esas comisiones de los vendedores, muy importante que las den juiciosos, que configuren bien los, las comisiones, los porcentajes en el vendedor, para que al momento que ustedes vayan a, a, a pagarle al vendedor, pues ya tengan todo automático, solamente tengan que dar clic en pagar y listo, se acaba el proceso. Que todo sea muy, muy rápido y pues quiero también recordarles el tema de, de negocios les decía que al principio de la, de la capacitación que lo vamos a tener disponible hasta el primero de abril ¿cuál es la idea? que ustedes lo prueben que ustedes ingresen negocios recuerden que tienen los gráficos que son estos de aquí que les permiten a ustedes tener una visualización de todos los negocios y de toda la gestión comercial es acá ustedes pueden ver el número de negocios vendidos, promedio de días en gestión comercial y el embudo. ¿Cuántos negocios iniciaron y cuántos en este momento ya están vendidos? ¿Cierto? Que eso les da a ustedes como un panorama de cómo están las ventas. Entonces recuerden que lo vamos a tener hasta el primero de abril para que lo, lo prueben. ¿Listo? Perfecto, si tienen... De pronto, alguna, alguna, alguna pregunta adicional, por favor, aprovechen este espacio que estamos en vivo para que la hagan en este momento. Y si no, entonces hacemos como una, un recorderis rápido de qué es lo que ustedes más tienen que tener en cuenta o algunos tips para que puedan usar SoftSeguros de manera ágil, efectiva y sobre todo que les sirva para que organicen sus, eh, sus agencias y sus corredorías de seguros. Es el objetivo principal de SoftSeguros ayudarlos a organizarse, ¿cierto? Para eso entonces tenemos que tener en cuenta que hay que diligenciar la plataforma para que nos ayude a, a visualizar mejor los datos y a tener el control de todo nuestro negocio. El control de todo, recuerden que en el inicio ustedes tienen una radiografía real de cómo está la, la plataforma, o sea, de cómo está la agencia, de toda la gestión que se hace con las renovaciones, miren que acá tenemos cotizaciones por cerrar, Pólizas en esta expedición, que sabemos que la aseguradora en este momento las está expidiendo, que sé que estar haciendo un constante seguimiento a eso. Y las pólizas por renovar, que es un punto clave para ustedes que se es está recordando el cliente cuando se vence la póliza. Tenemos también la cartera por recaudar, ustedes aquí se pueden dar cuenta, sin entrar al módulo de cartera, cuánto tienen en cartera por recaudar, o sea, cuánto le den los clientes a ustedes. Las tareas, cuántas tareas tienen sin terminar los siniestros que son los que están ahí pendientes, todos los que están en proceso, y los cumpleaños. Que esto nos da como un valor agregado, sale diciendo el cliente, mire, feliz cumpleaños, y están muy pendientes de hechos. Así es, entonces, hay una de las cosas que se me ocurre a mí, que podemos hacer adicional, Laura, para que la gente lo tenga muy presente, entonces vamos a hacer un filtro por vencimientos y por producción de pólizas, que es una de las cosas que... Nuestros clientes que la comunidad de seguros tienen que tener siempre en cuenta. Listo. Filtro Vamos entonces a... por vencimiento y producción en pólizas. Listo. En filtros, los filtros son filtros especializados. Este botón que tenemos aquí nos permite filtrar por renovaciones, aseguradora, ramos, vendedores, estados de la póliza, tipo de póliza, colectivo, individual, agrupadora. Espérenme yo quito este mensajito de acá, archivos adjuntos, quiero ver todas las pólizas que tengan o no tengan archivos adjuntos por categorías y las pólizas que tienen y no tienen pagos, ¿cierto? Para el, el tema de los informes por producción y por vencimientos, tenemos esta pestaña que les, les estoy señalando en este momento, que tiene una lista desplegable. En esta lista tenemos producción, vencimiento, fecha de creación y fecha de expedición. Cuando yo filtro por producción estoy filtrando por la fecha inicial de la póliza. Entonces le voy a decir, bueno, quiero saber qué pólizas tengo, cuál es mi producción desde el primero de enero de este año del 2018 hasta hoy, 22 de marzo del 2018. Le doy clic en buscar y me dice, usted en producción tiene seis pólizas. Entonces, esta es mi producción. ¿Cómo puedo yo manipular toda esta información? Acciones globales, exportar a Excel. ¿Yo que puedo exportar a Excel? Puedo exportar todas las pólizas, puedo exportar pólizas y anexos y puedo exportar también pólizas más la información de más info, que es la que tenemos aquí. Les voy a mostrar cuál es. Esta de aquí. Esta ya se puede exportar. Entonces, ¿cómo la pueden exportar? Desde pólizas, acciones globales, exportar pólizas, más info, ¿cierto? Al exportar esta información, pues me va a aparecer todo lo que tengo acá filtrado, que es la producción. Si yo quiero ver los vencimientos, le digo, quiero ver mis vencimientos y la fecha de los vencimientos que quiero ver. Entonces, del 1 de enero al 31 de enero, qué pólizas no se han renovado, ¿cierto? Que están ahí todavía, todavía pendientes en vencimientos hasta ahora pues no tengo nada todo ya lo renové y del primero de enero hasta hoy quiero ver que tengo en vencimientos bueno no tengo muy juiciosos hemos renovado todas las pólizas en este caso, que les saldría a ustedes? Les salen los vencimientos que tienen pendientes. Entonces, les saldrían todo. Vamos a filtrar hasta diciembre. A ver qué tenemos. Listo, acá sí me aparecen cuatro pólizas. Tenemos por vencer. Y acá al lado derecho, en esta parte que les estoy señalando, aparece la fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, esta póliza se vence el 14 de de eh, octubre, esta se vence el 8 de noviembre y esta se me dice el 31 de, de marzo. Listo, así ustedes pueden también descargar a Excel toda la información de los vencimientos y con esto pues se van a dar cuenta cuántos están pendientes. Así ustedes también se van a dar cuenta cuáles no se han renovado, que están atrasados y pueden ir eh, actualizando esa información y cuáles están próximos. También los pueden filtrar desde aquí. estos dos filtros se combinan, el filtro de vencimientos con el filtro, con el botón de filtro se pueden combinar, entonces si yo quiero dar por ejemplo solamente los vencimientos de autos, le doy desmarcar y le digo solamente quiero ver lo de autos, autos y vehículos y miren que acá solamente me está filtrando todo lo que tiene el ramo autos, lo mismo lo puedo hacer con las aseguradoras, solamente de cierta aseguradora que me filtra la información, como todo lo tengo por aseguradora prueba 1, pues no voy a hacer el filtro, porque pues acá ya me va a salir que todos con aseguradora prueba 1. Pero lo pueden hacer así, puede combi pueden combinar varios filtros. Si de pronto quieren eh, mirar qué pólizas hacen falta por archivos, también los pueden ver desde acá, qué pólizas tienen archivos y qué pólizas están sin archivos. Y este que es muy importante, es el de los pagos. Entonces resulta que yo quiero ver a qué pólizas ya le creé los pagos y a qué pólizas todavía no le he creado pagos. Entonces quiero ver a las que no les he creado pagos y acá me van a salir. Resulta que a estas pólizas no les he creado los pagos. ¿Qué debo hacer? Empezar a crear los pagos para que en cartera me mande la alerta de cuando esos pagos se vayan a vencer. Listo, entonces ese es el filtro por producción y por vencimientos, son dos filtros muy, muy, muy claves en pólizas. Tenemos aquí también eh, el exportar de clientes, en caso de que ustedes quieran ver toda la información de los clientes lo pueden hacer desde acá, les recuerdo que tenemos eh, llamadas autom automáticas, entonces si de pronto quieren hacer una estrategia de ventas con las llamadas automáticas, las tienen aquí disponibles. Les vamos a estar enviando un correo con los paquetes. ¿Cuánto sería el costo de los paquetes para realizar las llamadas automáticas? Y les cuento que tenemos ya seleccionar todo para que fácilmente ustedes puedan administrar el asistente virtual. Hay casos donde ustedes de pronto no quieren, digamos que en este momento están en actualización de la información y quieren desactivar el asistente virtual, ya lo pueden hacer de forma masiva ya no tienen que escoger ya 10 clientes sino que los selecciono todos y automáticamente se va a desactivar o activar el asistente virtual en este momento la persona que no tenga activo el asistente virtual nos puede contar, nos puede contactar para activarlo en este momento y lo mismo el módulo de llamadas listo, de llamadas automáticas aprovechen entonces el chat que ven en la esquina inferior izquierda este para que entonces nos pongan nos pongan esos casos o nos pueden escribir al correo info@subseguros.com. Entonces ahí estamos pendientes para que ustedes tengan presente siempre en esos dos canales de atención. Uno, el chat en línea que lo van a encontrar allí en horarios laborales y lo otro es el correo electrónico de info@subseguros.com. El correo electrónico Recuerden que eh, si de pronto en ese momento no saben usar el módulo de llamadas automáticas y el módulo de negocios, pues estamos dispuestos a enseñarles cómo se usa, cómo deben tener como todas las claves para empezar a, a gestionarlo. Nos pueden contactar en caso de que necesiten una asesoría, estamos muy disponibles. En los contactos pues que ya les acabamos de, de dar a conocer. Perfecto, vamos entonces... Quitar nuestra pantalla compartida y aquí estamos nuevamente. Así que, bueno, señores y señoras de la comunidad Academia de Seguros, qué bueno que estuvieron aquí, qué bueno que pudimos hacer un ejemplo juntos, cierto, que hiciéramos un caso de la vida real juntos y que ustedes estuvieron muy juiciosos también preguntando y aprendiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo los viste? Muy bien, muy atentos. Uh -huh. Espero que hayan hecho el ejercicio con una póliza que, que hayan tenido por ahí. Yo sé que todo el tiempo tienen pólizas por ingresar, entonces me parece muy bueno que hayamos hecho el ejercicio juntos. Así es. <coughs> queremos entonces que en este momento, ustedes también recuerden, allí les estamos poniendo eh, vía de manera de texto, queremos recordarle a tu audiencia que aún no usa off-seguros que cuáles son los principales beneficios de adquirir Precisamente... Eh, Ustedes tienen que usar seguros por varias cosas. Una, porque van a tener toda su información a la mano. Dos, porque van a tener toda su información muy segura, siempre muy segura, respaldada por toda nuestra infraestructura tecnológica, pero principalmente por una cosa, porque ustedes van a poder tener sus negocios, sus empresas, sus agencias y sus corredorías de seguros muy organizadas. Depende efectivamente del trabajo que conscientemente y a diario se haga obviamente de diligenciar la información que nos pide Subseguros para que podamos aprovechar al máximo todos los informes, todos eh, el tema de los contactos, el asistente virtual es, es un tema fundamental para que ustedes no vayan a perder nunca las renovaciones, para que siempre tengan en cuenta entonces eh, todo el tema y todas las capacidades, eh, las bondades que brinda Subseguros. Sobre todo, llévense en la cabeza este término, organizar, mi agencia de seguros, mi negocio de seguros es una cosa muy sencilla de la mano de Softseguros. Por supuesto, nosotros estamos como equipo de trabajo detrás de, eh, detrás de Softseguros siempre digamos que dispuestos a atenderlo, ¿verdad? Siempre a resolver las dudas que tengan. Eh, yo Ajá. recomiendo mucho el caso del asistente virtual, porque es una herramienta que disminuye el tiempo de operatividad, tiempo que ustedes de pronto gastan en llamadas, en estarle recordando al cliente de forma muy personalizada como es, eh, digamos cuando es la renovación, cuando tiene que hacer eh, el pago, por medio del asistente virtual todo es automático, entonces, el cliente no se va a descuidar sino que ustedes siempre lo van a mantener ahí mimado pero ya de una forma más automatizada. Así es, recuerden entonces esto, es una plataforma súper amigable y fácil de usar, las actualizaciones que hacemos permanentemente entre nuestro equipo de trabajo, gracias a todo lo que ustedes nos van eh, retroalimentando como expertos en el tema de seguro y nosotros como expertos en software, pues estamos haciendo actualizaciones permanentes. Y el contacto automático que ahí se los acabamos de poner también en, de manera textual eh, e innovador con sus clientes a través de correos electrónicos, mensajes de texto, y lo último que tenemos llamadas, campañas de llamadas automáticas que son súper interesantes. Si no las han usado, por favor, contáctenos que les vamos a, a, a enseñar cómo se hace, ¿verdad? Así que estos son los beneficios. Recuerden y además de todo, pues agradecerles. Agradecerles porque ustedes estuvieron muy juiciosos y yo sé que se van a ir con muchas más ganas de usar seguros y de usar una herramienta que de verdad, pues... Sí. Les sirve, les sirve y les hace la vida mucho más fácil. Mil gracias, esto fue Academia Subseguros, hoy jueves 22 de marzo del 2018. Muchas gracias. Ella es quedan? Laura Marcela. Y espero Ajá. que hayan aprovechado al máximo este, este caso. Así que es. Gracias a Laura Marcela Acevedo. Mi nombre es Andrés Toro y hacemos parte del equipo de trabajo de Subseguros, el software para agencias, sí, sí, sí. corredores y brokers de seguros en Latinoamérica. Chao, chao, los queremos mucho chao, hasta la próxima gracias. oportunidad. Estén muy atentos porque en abril se vienen cosas muy bonitas con la Academia de Seguros. Vamos a tener unos personajes bastante interesantes. Vamos a tener al fundador quizás eh, de una de las empresas más grandes de Colombia en temas de distribución de farmacéuticos que se llama Audifarma. Aprendiendo un poco de toda su experiencia y cómo poner, cómo crecer de la mano de la gente, un negocio tan bonito como el que ustedes tienen de seguros. Así que mil gracias a todos ustedes, bendiciones, abrazos, los queremos mucho y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao. chao.